Muy bien, acá estamos en Hotmart, vamos a ver, esta es la plataforma, acá tienes el link. Eh, igual en la descripción te voy a dejar el link para que puedas ingresar y puedas eh, crearte tu cuenta. Es tan simple como registrarte, vamos a hacer el registro para que lo veas cómo funciona. ¿Okay? Estas plataformas que te estoy mencionando, esta por lo menos es totalmente gratuita, no tienes que pagar nada para hacerte afiliado de ellas. ¿Okay? Lo que vas a poner acá es tu nombre completo. Para que seas un afiliado, tu nombre completo si gustas. Ponemos acá un correo electrónico. ¿Okay? Le, le creamos una contraseña. Listo, aceptas eh, los términos de uso. Vas a vender productos o vas a comprar productos. En este caso vamos a poner vender productos porque vamos a hacer marketing de afiliados. ¿okay? Vender productos y seguir. Listo, ya estamos, ya nos aceptó la cuenta eh, Ponemos acá una cuenta y ya tenemos ¿no? Cuéntanos sobre ti Lo primero que te va a pedir es algunas cosas Conocer un poco más de ti Que te dice, tengo una idea o, de, o producto digital para vender en Hotmart eh, Sí, ponle que sí Quiero vender un producto eh, que está en Hotmart y ganar comisiones Todavía no me he decidido Quiero aprender sobre Hotmart digital Nada, las dos primeras opciones, las marcas y le das entrar Ok, Bien, ya estamos acá en la plataforma Como ves, creamos, acá nos muestra cuál es el saldo que tienes Como has creado recién tu cuenta, aún no tienes un saldo Y lo que vas a hacer es irte acá Donde dice al lado izquierdo en mercado Vas a hacer clic Y ahí vas a encontrar todos los productos que están en, en Hotmart ¿okay? Estos están por categorías Pero los que aparecen en la primera pantalla son los cursos mejor vendidos Mira cuánto puedes ganar Vamos a abrir un producto al azar, por ejemplo este que nos dice que puedes ganar hasta 27.18 euros. Si entramos acá, dice tu máximo potencial en 7 días, consigue hasta 27.18 euros de comisión por la venta de este producto. ¿Cuánto cuesta venderlo? 197 dólares. Acá un consejo que te quiero dar que cuando inicias, pues este, no elijas un, un producto muy caro porque tú aún no tienes mucha experiencia, estás aprendiendo. Hay que buscar los productos un poco más, eh, más fáciles de vender para que así vayas adquiriendo experiencia. ¿ok? Muy bien. Eh, vamos a seguir viendo, vamos a buscar un producto que sea un poco más económico quizás para poderlo vender. Por acá tienes filtros, mira, vas a poder filtrar. Tipo de afiliación. una Afiliación con un clic, afiliación por aprobación. Mm, vamos a pedir afiliación con un clic. ¿Cuál es esto? Mira, estos de afiliación con un clic son... Un cursos o infoproductos donde para afiliarme solamente necesito pedir afiliar y se me autoriza automáticamente ser el afiliado de ese curso o ese infoproducto. Afiliación por aprobación requiere que el dueño o el creador del curso me apruebe si quiere que yo haga su este que yo promueva su producto, ¿no? A veces hay personas que te bloquean porque ven que no tienes todavía la experiencia y vas a terminar quizás un poco frustrado. Así que te recomiendo que era para empezar, hagas afiliación de con un clic. Precios, como te decía, que sean productos de 0 hasta 100 dólares cuando estás empezando. Comisión, no importa, vamos a ver cuánto nos pagan por las comisiones. Y regla de asignación, todas las reglas, ¿ok? Y acá vamos a aplicar el filtro. Vamos a ver qué productos nos ofrece, perfecto. Acá tengo un producto, por ejemplo, Adiós a la Gastritis, por considerar así. Vamos a ver cuánto nos paga, nos paga este curso, 25,98. Y mira, su costo del curso es 39 dólares. Si ves, no es muy costoso y me puede ayudar a ganar 25 dólares por cada venta que haga. Si vendo este curso 4 al día, me estaré ganando 100 dólares diarios. Y cuando tú empiezas a hacer el marketing digital, empiezas a construir un nicho, un nicho sobre el cual te vas a desenvolver, Créeme que sí se pueden hacer de 4 hasta 5 ventas diarias y en automático. Va, si tú creas un embudo de ventas donde orientes a las personas para que lleguen hacia tu producto, entonces esto se va a hacer de manera automática. Ya posteriormente, de acuerdo a los comentarios que se encuentren en el curso o en la. En nuestro canal Vamos a hacer eh, un video donde se muestren Estrategias para poder promover Estos cursos, cuáles son los mejores productos Para poder ganar, cuáles son los cursos Que más se están vendiendo en el mercado Cómo construir un nicho Todas esas estrategias lo vamos a hacer en un video posterior Ok, la intención De este curso y de este video es que tú aprendas Un poco más de cómo puedes hacer el negocio Listo, si tú quieres comprarlo Lo compras acá, pero como tú quieres afiliarte Lo que vas a hacer es entrar al curso O, o entrar a otro Ok, completar el registro. Mira, dice, falta poco antes de promover este producto. Necesitas completar tu registro. Ah, oh, ok, perfecto. Tengo que completar mi registro. Me van a pedir por acá mi nombre, mi dirección. Ya me creé mi cuenta. Ya me dice que ya puedo trabajar como afiliado. Vamos a, a trabajar acá. Mira. Entramos. Ahora sí. Entramos a este curso. Por ejemplo. El de inglés. Que cuesta. Que vas a ganar 43 dólares. Y el curso cuesta 97 dólares. Y acá te da la opción. ¿Lo ves? Que dice afiliarse ahora. Lo único que vas a darles clic para afiliarte. Y ya eres un afiliado del, del curso. ¿Ves? Que estos cursos que dicen de un clic. Simplemente debes darle acá. Ahora. ¿Cómo yo promuevo este curso? Igual. Ver enlaces de promoción. Okay, y acá está tu link. Este es tu link para que tú promuevas este curso. Este es el link que tú vas a pegar en tus, eh, en tus embudos de venta, en tus promociones y todo lo demás. Recuerda que este, si tú vas a utilizar Facebook, te doy un consejo acá. No utilices directamente este link porque ya tiene el prefijo de Hotmart y Facebook te puede bloquear. Facebook como que es bastante estricto en sus, en sus normas, en sus reglas y de verdad este, limita bastante el tema de la publicidad. Si tú quieres este, promocionar este link, lo que te recomiendo es que utilices Bitly. ¿Recuerdas de Bitly? Que lo vimos en otro curso, en otro módulo del curso. ¿Okay? Es el acortador de links. ¿ok? Ya esto no te lo voy a explicar acá porque sería muy largo. Pero ya tú investigas o ves el curso anterior donde vas a ver cómo se este, acorta links con Bitly. Listo. Entonces, eso es lo que te recomiendo. Que no utilices el link corto Ya me ha pasado a mí que me han bloqueado, me han baneado cuentas en Facebook. Por publicar así. Yo ya te estoy contando mis experiencias. Para que no cometas los mismos errores. Listo. Después tienes otros links adicionales. Que también puedes utilizar. Que también enlazan a tu link de afiliado. Pero que hay acá. Si quiero ver qué cosa hay en cada link. Lo que voy a hacer es darle un clic. Y mira cuando yo publique ese link. La persona que le dé clic. Va a llegar a esta pantalla. Acá donde va a poder ver. Es una landing page. Donde va a poder ver todo sobre sobre estos cursos, regalo, la, mejor dicho, una página de ventas, ¿ok? Si yo, por ejemplo, le digo, hago un embudo de ventas, ¿no? Y lo y redirecciono a esta página, lo que va a hacer la persona es llegar hasta acá y conocer contenido del curso online, acá se le dar un regalo, incluso le ofrecen un regalo, un segundo regalo, por, para quién es este curso, eh, por acá hay videos de testimonios, supongo, de alumnos. ¿No? Es una página de ventas, entonces la persona va a llegar hasta acá y el que se afilió, la persona que vio tu link va a entrar hasta acá, hoy en día por ejemplo con las clases que estamos eh, por esta pandemia vas a poder vender mucho estos cursos porque los cursos de inglés son muy, este, muy pedidos, Ves, 20 cupos disponibles, ya no le queda mucho, es el sentido de urgencia que le da y por acá debe tener su link para que paguen. si la persona paga, contrata por acá directamente esa comisión va para ti porque entró después de tu link. Tienes por acá otros links que te llevan a otra página, supongo, diferente de otro diseño. ¿Ves? Mira, a otro a otra página de venta donde ya la persona puede afiliarse. Si la persona quiere comprar este producto, simplemente le va a dar clic acá en comprar y va a tener que pagar. Mira, esta es mi moneda nacional, como estoy en Perú, por eso me salen soles. Ok, acá tiene un reloj de urgencia y esta es su otra página. Tú eliges con cuál de las páginas te parece a ti más atractiva hacer tu venta y escoges. Escoges cuál de estos links te gusta más. Esta es una página de pago. Ok, eh, y así vas a ir revisando. To Todos los cursos tienen estas, estos links de afiliados o estas ayudas para que tú puedas empezar a vender. Por acá tienes otro. Mira, hay un curso que yo, con el que yo trabajo. Eh. A ver, vamos a ver si encuentro. Acá está el Network Marketing Plus. Este es un curso que yo vendo y si lo he, lo he vendido se gana también 45 dólares por venta de este curso. El curso cuesta 101 dólares, pero siempre entre los links vas a encontrar. Mira, si ¿sí yo me afilió. Vamos a buscar. Me gusta porque tiene muy buenas este, promociones. Por acá vas a encontrar los links alternativos. Este es el link para poder promocionar este producto directamente. Si quieres verlo a dónde te lleva, te lleva a una página preconstruida de página de ventas. Este es de Gabriel Blanco, es un productor de Hotmart. ¿Okay? Mira, esta oferta 67 dólares, ¿ves? Lo que normalmente cuesta eh, 100, 110 dólares, ahorita está en oferta. 197 dólares, ahora mismo lo tienes en una super oferta de 67 dólares. Ordenar ahora. Ok, entonces mira, eh, me gusta bastante este curso y es fácil de vender, yo lo he vendido porque tiene bastante, eh, oh, si me colgó. Ya tiene eh, muy buen material para poder promocionar, por ejemplo acá dice directo, acá tiene un webinar eh, nuevo, un embudo ya construido, que por ejemplo si tú promocionas este embudo, ya tienes acá las personas que entren van a poder registrarse para poder ver el webinar gratuito. Pero te recomiendo que seas tú mismo quien construye su embudo y los hace llegar hasta estos links. ¿ok? Eh, cinco formas de crecer tu multinivel son webinars creados ya por el productor del curso que tú lo puedes utilizar para poder vender eh, tus cursos ¿okay? esto es lo que tú vas a hacer vender tus cursos a través de estos links eh, además de esto, mira, tiene también material para divulgación que es, eh, no sé si ahora lo tiene listo creo que sí eh, si yo copio este link acá afiliados del 50% de comisiones perfecto, ves acá me da diferentes posts que yo puedo utilizar para promocionar el curso ok, entonces mira, incluso me da ya textos predefinidos para yo promocionarlos en diferentes plataformas textos como puedo indicarle a las personas videos del productor del curso hablando de su curso para poder vender eh, ofrece tu negocio publicidad para facebook, te da mucho material de divulgación, entonces es bastante apoyo para poder hacer otro y así hay varios personajes conocidos que este, utilizan Hotmart es muy bueno, hace muy poco nomás Hotmart hizo una capacitación con eh, productores y, y, y también afiliados muy famosos en el mundo, productores, los mejores productores del mundo que dieron una capacitación, duró una semana esta capacitación, donde nos enseñaron diferentes temas para poder hacer marketing de afiliados, ¿ok? Entonces eso es Hotmart, si tú investigas Clickbank funciona igual, Clickbank también es una plataforma de productos digitales, pero Clickbank tiene productos en inglés, en cambio Hotmart sus productos casi todos están en español y en portugués, ¿ok? ok si tú estás en Brasil, tienes acá una muy buena opción porque Hotmart es creo de procedencia de Brasil. Es por eso que tiene muchos cursos en portugués también. ¿Okay? Listo, entonces eso es Hotmart, ya lo conoces para que tú puedas también hacer marketing de afiliados con Hotmart listo ahora vamos a conocer amazon amazon es otra plataforma donde tú puedes trabajar con marketing de afiliados ok vamos a conocer en su en su, en su página o donde tú lo veas supongo que debes conocer eh, <coughs> amazon lo debes conocer muy bien vamos para allá vamos a ver de qué se trata y cómo puedes afiliarte para ser un producto afiliado en amazon ingresas a su página web quizás alguna vez incluso has comprado en amazon y seguramente la has comprado a algún afiliado porque no creo que la hayas comprado a la plataforma correcta, perdón, a la plataforma misma. Bueno, tú ingresas a Amazon y en la parte de abajo, en su pie de página, vas a encontrar un link que dice programa de afiliados. Ingresas a programa de afiliados, si tú quieres afiliarte, acá es donde te vas a afiliar, dice únete ahora gratis. También es gratuito unir, unirse a Amazon para empezar a trabajar como afiliado. Acá vas a encontrar una tablita, Amazon sí te paga de acuerdo al... al al tipo de producto que vas a empezar a promocionar. Por ejemplo, ¿no? si yo veo acá entretenimiento digital, Amazon me paga el 7% del porcentaje de lo que cuesta el producto. Si ves, en esta plataforma se gana un poco menos que en Hotmark, en Wilderall, pero también puedes ganar. Las personas que hacen, por ejemplo, dropshipping pueden optar también por hacer marketing de afiliados. Porque simplemente con colocar tu link de afiliado y si se hace la venta, Amazon te paga una comisión. Eh, si me voy a moda y zapatos, mira, gano un 7%, un 10%. Salud y belleza me paga un 10%. Hogar Cocina me paga un 8%. Música y película un 5%. Lo que yo sé es que acá en los di dispositivos, este Kindle, que es Kindle es la aplicación. Eh, para móviles, para que tú vendas, eh, se gana un poco menos, pero sé que en la venta de libros es donde menos se gana, ¿ok? Los productos digitales es donde menos se gana, se gana un 3.5% o algo por ahí, ¿ok? Entonces esto es Amazon, simplemente es que te afilies igual que en la otra plataforma, entras al artículo y tienes un link y, y con ese link puedes divulgar ese artículo, ese libro, lo que tú quieras vender y ya puedes estar ganando una comisión, ¿Cuál es la ventaja de Amazon? Que por ejemplo, si yo voy a publicitar, digamos, voy a entrar a ver a entretenimiento digital. Y supongamos que voy a vender un producto, agarro un producto, saco su link de afiliado de ese producto y lo empiezo a promocionar. Y hay una persona que por ese link de ese producto llegó a Amazon, pero no quiso comprar ese producto, sino que empezó a navegar y terminó comprando otro producto, igual la comisión es para mí compre cualquier producto que compre la comisión es para mí porque a través de mi link llegó a Amazon entonces esa es la ventaja de Amazon a la diferencia de Hotmart por ejemplo que tú puedes promocionar un producto si la persona llegó a Hotmart y no compró tu producto compró otro producto entonces la comisión ya no es para ti pero en el caso de Amazon sí si llega a través de tu link a la plataforma y termina comprando un producto que no fue el que tú promocionaste igual la comisión es para ti Ok, mira, acá está la descripción, dice unirse es fácil, gratis, para poder unirse a, a la plataforma de Amazon. Ok, listo, entonces Amazon eso sería todo. Vamos a ver qué otra plataforma tenemos. Muy bien, ahora vamos a hablar de dos plataformas más con las que puedes hacer marketing de afiliados y estas son Booking y Airbnb. Supongo que debes haber escuchado también hablar de estas plataformas. Vamos a ver eh, Booking, por ejemplo, vamos a entrar a su página para ver cómo es que puedes hacer marketing de afiliados con ellos. Vamos a ver, vamos a visitar su página. En Booking, ¿qué es lo que encuentras? Viajes, alojamientos y todo lo demás, ¿ok? En la parte inferior, igual que en Amazon, vas a poder encontrar eh, lo que es para poder trabajar con ellos como afiliados, ¿ok? Vamos a ver. Muy bien, acá mira, vas a la parte inferior y acá encuentras un enlace que dice conviértete en afiliado. Acá es donde tú le vas a dar clic para que puedas empezar a ser un afiliado de Booking. Eh, acá también los ingresos sé que son bastante buenos, no tengo el monto exacto, pero eh, gran potencial de beneficios, más de 2.582 millones ¿no? de alojamientos, de eh, noches de reserva, productos en todo fácil. Bueno, acá son viajes, eh, hospedaje y todo lo demás. Si tú consigues personas que este, quieran comprar, si quieres personas que van a viajar y van a comprar, van a alojarse en algún lugar o van a comprar un este van a eh, comprar un vuelo. Pues lo pueden hacer a través de tu link de afiliado y ya tú vas a estar ganando una comisión. Ok, acá simplemente es inscribirte, buscar este y buscar tu link de afiliado y con ese link vas a empezar a promocionarlo en tu página o en tu canal de YouTube, en tu Facebook, donde tú quieras. Puedes abrir tu agencia de viajes online y puedes empezar a promocionar viajes o simplemente con que tengas amigos que les guste viajar, empiezas a recomendarles a darles tu link para que compren a través de tu link en Booking. Entonces tú vas a poder ganar una comisión por cada persona que se afilie o que entre. Listo, entonces eso es Booking. Vamos a conocer ahorita algo de, vamos a conocer de Airbnb. Listo, Airbnb no es, muy, no es muy antigua, pero también es una plataforma que trabaja eh, la que con la que también puedes hacer marketing de afiliados. Listo, entonces esto es el, el, el programa de afiliados de Airbnb. Eh, acá te puedes registrar También te dice haber Un millón de visitas mensuales Porque Airbnb, 4 millones de hogares Están presentes en muchísimos países Esta plataforma ha crecido muchísimo eh, Luego de haber eh, Este utilizado el programa de afiliados desde acá te pide una descripción de cuéntanos por qué es un negocio y cómo te gustaría utilizar el programa de afiliados de Airbnb lo que sí te voy a aclarar es que para formar parte de, de, esta, de esta plataforma como en el programa de afiliados es un poco más difícil más, más complicado que en las otras plataformas que ya hablamos igual es eh, Booking es igual como que te piden bastantes requisitos para que tú puedas formar parte, es gratuito sí pero es un poco más complicado. Debes cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, en, en, en Airbnb, si tú consigues que una persona sea un anfitrión, una persona que dé su casa para alojamientos, tú puedes ganar un poco más de 300 dólares y también ganas por las personas que se alojan, que tú eh, mediante tu link se alojan en algún lugar. ¿okay? Entonces, mira, estas dos últimas plataformas que hemos visto puede ser muy útil para personas que se dedican a hacer reviews de viajes, eh, que quizás tienen un canal en YouTube donde viajan mucho y pueden utilizar este link para recomendarle a otras personas y vas a estar ganando una comisión he dicho que es un poco complicado pero no imposible así que si lo intentas y si te inscribes y luego te aprueban pues bien puedes empezar a trabajar con esta plataforma que ha crecido muchísimo y estoy segura que de acá en adelante van a aparecer muchas otras plataformas en las que vas a poder hacer marketing de afiliados por ahí también te puedo decir que investigues un poco también aliexpress te ayuda el tema de para hacer el marketing de afiliados también lo puedes hacer sus productos en en lugar de hacerlos con dropshipping, en lugar de eso puedes trabajar con el marketing de afiliados. Que simplemente lo que haces es compartir tu marketing de afiliado y lo puedes utilizar. Un consejo extra de que tú puedes hacer, cómo puedes promocionar sus productos. Y he visto muchos canales donde, por ejemplo, en YouTube tú buscas... Mira, vamos a entrar a un canal en YouTube para enseñarte un poco cómo están trabajando en YouTube para promocionar los que hacen marketing de afiliados. Mira, los mejores productos de Amazon ok, nuestros mejores productos y baratos de Amazon, si tú ves este video, este video es de una persona que debe ser ¿qué tal todos? este debe ser el, este, esta persona que está haciendo este video debe ser un, un que participe en el programa de marketing de afiliados de Amazon, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? mira, lo que está haciendo acá es mostrando sí, algunos productos. productos incluso los he podido probar productos que ha comprado en Amazon y los está mostrando ¿no? los está mostrando cómo funcionan y luego esta persona al pie de su video va a dejar su link de afiliado para que las personas que quieran comprar el mismo producto pues lo hagan a través de su link ¿ves? la pantalla acá está el link, si yo compro a través de este link pues él, esta persona va a ganar una comisión, he visto también eh, por ejemplo vamos a ver estos es 10 ga gadgets que dice, vamos a ver simplemente son videos mira del producto, cómo funciona este producto, demostraciones de los... A veces cogen productos los más curiosos que hay en Amazon o incluso en AliExpress y cogen el video eh, y lo descargan y empiezan a hacer una recopilación de los productos. Más vendidos o más curiosos quizás en Amazon. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Geniales y baratos de Amazon que debes ver inmediatamente. Entonces, esto como que llama la atención a la gente que está visitando YouTube. Y pues por ahí, wow, quiero este producto. ¿Cómo hago para comprarlo en Amazon? Obviamente, en la descripción vas a encontrar el link. Y este link le pertenece a esta persona como afiliado. Entonces, esto es lo que están haciendo para poder promocionar productos en YouTube. Y como ves, ni siquiera tienes que hablar, ni siquiera tienes que mostrar eh, tu rostro, si no te gusta hacer videos si no te gusta hablar frente a cámaras o no, ni siquiera te gusta hablar entonces lo que puedes hacer es descargarte los videos que ya vienen en, en Aliexpress por ejemplo si lo recuerdo, si no recuerdo mal en el, en el apartado que hicimos en la sección donde hicimos importaciones de China, te enseñé cómo descargar los videos de los productos en Aliexpress, entonces puedes descargarte esos videos, hacer una recopilación un video, por buscar un nombre que sea atractivo, ya es una estrategia que puedes hacer en Youtube, para mostrar estos productos productos y por ahí primero que puedes ganar dinero con youtube y segundo porque tiene mira muchísimas visitas y segundo que puedes este las personas pueden ir a comprar estos productos mediante tu link y como ya vimos que en amazon si alguien va por este link a amazon pero termina comprando otro producto igual tú vas a ganar ok entonces esta es otra recomendación que te puedo dar otra cosa que debe que debemos hacer y que es obligación acá no lo veo eh, Ah, ya sí, mira, lo que es obligatorio si tú haces ya sea un blog o una o un canal de YouTube o lo que sea, al final de tu de tu texto debes colocar un texto algo así como dice acá. En calidad de afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Al hacer clic en los enlaces o varios anuncios en este canal y realizar una compra, puedes hacer que el canal gane una comisión. Los programas de afiliados y las afiliaciones incluyen, entre otros, eBay Partner Network. ¿okay? Entonces, lo que es, es un texto donde también libera de responsabilidad a Amazon o para que YouTube tampoco no te banee la cuenta por utilizar videos que no son tuyos. Porque acá estás aclarando que estás utilizando estos videos para hacer un tema de programa de afiliados. ¿ok? Entonces, así de simple es el marketing de afiliados. No tiene mucha ciencia, no es difícil. Eh, al principio quizás se te complica un poco, pero cuando tú te vas preparando y aprendiendo de diferentes lugares, al final lo vas a terminar haciendo. Y mucho de esto se puede hacer en automático. Suficiente con que hagas un embudo de ventas como el que vimos eh, en, el, en la sección donde vimos este venta de tráfico, te enseñé a hacer un embudo simple. Pues lo puedes hacer con Builderall, un embudo simple donde tú atraigas gente hacia tus videos, hacia tu tienda, hacia donde tú quieras promocionar tu tu, tu producto del programa de marketing de afiliados de la plataforma que hayas elegido. Entonces tienes muchísimas alternativas, puedes generar muy buenos ingresos por encima de los 100 dólares diarios hoy en día que lo necesitas. Y lo mejor que lo puedes vender en el mundo entero. ¿okay? Entonces nada, eso es todo por hoy en, este, en esta sección, en este bloque. Si deseas saber algo más me puedes dejar en los comentarios alguna consulta. También te invito a que te unas a nuestro grupo de emprendedores, a nuestra comunidad de emprendedores. Te voy a dejar el link al pie de este video para que puedas unirte a nuestro equipo, para que ahí puedas hacer tus consultas. Vamos a estar compartiendo experiencias con otros emprendedores que están viendo este curso y que quizás ya están implementándolo para poder generar ingresos extras. ¿Okay? Entonces te he dejado acá una alternativa más y ya tú ves para que la puedas utilizar. Ha sido un gusto, hemos culminado con esta sección, si tienes dudas no olvides que puedes hacerlas en el, en nuestra comunidad que te personalmente te voy a contestar o también me las puedes dejar en los comentarios. Si estás viendo este video en YouTube te invito a suscribirte al canal, así nos ayudas, también si nos apoyas con un like y <coughs> activas la campanita para que puedas recibir más notificaciones. Nos vemos en otra, en el último, ya nos falta solamente una lección más y terminamos con este curso. Muchísimas gracias, chao.